Hola amigos de Youtube, el día de hoy les voy a enseñar a cómo descargar su Cleo 4 a su GTA San Andrés. Primero se meten al link de descarga que les dejé en la descripción del video. Presionan Descargar. Después esperan que termine de descargarse. Cuando se termine de descargar, arrastran el Cleo a su escritorio. Después, pulsan botón izquierdo, win, rush, extraer aquí. Después, el Cleo lo abre. Estos tres tienen que tener palomitas. Le ponen next. Después aquí, buscan donde tengan su GTA San Andrés. Después le ponen next. Y después aquí, vuelven a buscar donde esté en la carpeta... Donde tengan su juego de San Andrés, lo ponen Next y Instash. No tarda mucho en instalarse, lo cierran. Después, yo esto los voy a eliminar porque ya los tengo. Si ustedes los quieren conservar, conservenlos Después, aquí, esta carpeta Cleo la tienen que tener junto con este programa que se llama Cleo. Así ah, y Cleo 4. Si los tienen, los in lo instalaron en la carpeta correcta. Después, en su juego, les tendrán que aparecer las pequeñas letras que están aquí abajo. Aquí no se logran distinguir, pero dicen Cleo 4 y unas cuantas letritas más. Después aquí es el skin selector de trampas, donde podrán escoger cualquier tipo de arma, el clima, como quieren que esté el clima, su nivel de búsqueda, la hora, el personaje que tenga vida infinita o todo eso vehículos que tengan suspensión hidráulica, que sean indestructibles bueno, todo eso generar vehículos, el generador de vehículos es para escoger un auto en frente, les aparecerá en frente de ustedes después, el jugador, este, este... es lo mismo que personajes, casi en tráfico, escojarán si, sí, estén las luces, en rojo, amarillo, verde, y todo eso el skin selector de arma, donde escogerán el arma que quieran. Pistolas, escopetas, asalto, rifles, arrojadizas, equipamiento y todo eso más bien. Ese es el skin selector de autos, aparte del de trampas. Aquí nada más con, lo activan con el 2 y con las flechas lo mueven. Y escogerán el auto nada más. Esto es para volar. Esta es la munición infinita, y este es el poder de CJ, un poder especial, todos estos se necesitan con mod, si se suscriben a mi canal, encontrarán los videos de cada cómo instalar cada uno, junto con el link de descarga, bueno, eso fue todo.